Ayer hice una encuesta en la que preguntaba si querían que saque un video sobre los Leaks falsos de Sonic Speed Simulator o las 5 mejores actualizaciones de la historia del juego, así que bueno, empecemos con este video. Los primeros leaks falsos empezaron tras la salida de Knuckles y Reader Sonic al principio del SSS clásico, donde salían decenas de imágenes de tarjetas ocultas de Shadow, coleccionables para conseguirlo, lugares atravesando la pared, y varios de lo que fueron siendo videos de YouTube eran en realidad un clickbait de 10 minutos en el que 9 minutos y 30 segundos se autopromocionan y dicen cosas que a nadie le interesa, y al final del video van a la zona y al no encontrar nada dicen... Oh no, chicos, resulta que el anuncio oficial de Sonic Speed Simulator era fake, 100% real nunca feak. Suscríbanse y cierran el video. Luego este tipo de leaks falsos con el tiempo se quedaron y salieron para varios personajes como Silver, Super Sonic, Golden Sonic, Metal Sonic, y muchos más. Otro leak falso que teníamos por ahí dando vueltas eran los de supuesta predicción, bueno, quiero dejarles claro que hay ciertas personas que tienen contactos con GameFam y pueden irse enterando de ciertas cosas y lo suben a su Twitter, lo que no se esperan es cuando se cancela algo, y después cuando no pueden averiguar qué va a salir solo dicen cualquier cosa con la excusa de que no es tan fácil ser un adivino 100% real nunca feak. Este react falso se caracteriza porque varios youtubers los han subido a su canal diciendo este tipo es de confianza y nunca miente y siempre predice el futuro y tiene razón y bla bla bla para variar, tenemos el tipo de react falso de las cuentas falsas, secundarias, externas u otras que luego explicaré, estas cuentas siempre de Twitter se caracterizan por a veces aparecer como secundarias en la página oficial de Twitter de SSS, estas cuentas suben cada algunas semanas lo que hay de nuevo, o lo sacan de lo que hay en el testing, o solo hacen predicciones que a veces son ciertas, característicamente se podría pensar que son gente asociada con GameFam que se encarga de hypear a la gente. Luego el otro tipo de cuenta de Twitter que mencioné sería el de las cuentas falsas de GameFam, SSS y el Team Sonic, que obviamente hacen anuncios falsos y lo único que quieren es atención. Dejé el tema foco del video para el final, y estos son los leaks falsos in-game. Primero daré contexto y luego daré mis argumentos sobre por qué pienso que todo eso es falso el contexto sería que hay gente que puede meterse a los archivos del juego y encuentran carpetas ocultas y on y bla bla bla mis argumentos son que siempre son inchequeables la mayoría de las veces son carpetas que ni siquiera tienen los logos de carpeta de Roblox Studio además de que aparecen mal ordenados y sin las flechas y cuando aparecen las flechas no muestran lo que hay en las carpetas ni nada además de que no cualquiera va a tener acceso a los archivos del juego oficial como dicen tener algunos por favor ten en cuenta que hasta sacan renders falsos que ellos hacen o que se los sacan del culo para llamar la atención, así que, por favor sean cuidadosos con lo que creen. En conclusión, no puedo negarles que vean, crean o se entretengan con estas mentiras, es vuestra decisión al final del día, sin embargo con este video pretendo informar y que el jair por algo falso no les mate las ganas de jugar. En fin, el próximo video debería de salir el domingo o lunes debido a que estoy demasiado ocupado y no puedo traer contenido completo en uno solo día, así que espero que Youtube no me fune con respecto a recomendarme. Así que sin más, me despido, hasta pronto.